Yo soy la voz que te habla a la distancia, la que no quiere tu cuerpo porque le pertenece a la tierra, ni quiere tu alma porque le pertenece a Dios, pero sí quieren el enlace que se forme entre ellos y que en el planeta se conoce como amor. Quiero ser ese sonido que penetra en tu oído, ese sonido que como gota de rocío se esparza lentamente hasta el interior de tus sentidos, ese sonido sensitivo como golpe de cristal pero potente como un volcán, profundo y misterioso como la noche, sereno y claro como el amanecer. Sí, yo soy la voz que te habla a la distancia, la que a menudo invade tu privacidad, la que sin rozar uno solo de tus cabellos logra traspasar la barrera terrenal hasta conseguir de ti un orgasmo espiritual, porque sin saberlo tú, ni sospecharlo yo, a través del sonido nos está juntando Dios, ese Dios que bien sabe que no quise sentir lo que siento. Pero ¿qué puedo hacer yo? Soy tan solo una voz, más que declamarte versos, conformarme con la ausencia y esperar tu amor. Sí, sí, soy la voz que te habla a la distancia, la que no quiere tu cuerpo porque le pertenece a la tierra. Ni quiere tu alma porque le pertenece a Dios, pero sí quiere el enlace que se forma entre ellos y que en el planeta se conoce como amor.